Bueno, bueno, mis amigos, aquí estamos en un nuevo video para el canal, coño. Hoy le vengo a hablar de tipos de personas. Ese tipo de personas son las que son muy diferentes a la otra. Se supone, coño. Se supone. Ese tipo de persona es aquella que, por ejemplo, tú, tú compras algo y estás comiendo algo. Y esa persona dura hasta que tú empiezas, hasta que terminas solamente mirando lo que estás comiendo. Mi hermano, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué motivo tú tienes que estar mirando lo que me estoy comiendo, loco? Pero si no te quiero dan no obligado. Maldita sea, coño, deja de estar mirándome, coño, coño. Este es el tipo de personas que le pasan como un maldito tipo de problema en la cabeza Porque no sé, yo creo que son como infames y, y le faltan como problemas psicológicos en el maldito cráneo Y por eso que yo digo, coño, que esas malditas personas son como así Como media trambólica, como de su maldita cabeza, mi hermano Porque, ¿por, qué, por qué, coño usted así? Dito bipolar de mierda, cuando usted se arregle ese maldito cerebro Que lo tiene como trambótico, ¿Me entiende? Usted habla conmigo Doble personalidad Un, un momento está bien Y un momento está mal Entonces yo no quiero estar con usted En ninguno de esos malditos momentos Porque usted tiene como problema En ese maldito cráneo Yo tengo un poquitín sí Pero no más que tú Porque tú eres un infame Maldito loco del demonio deja esa maldita Loquera de mierda Mira, estoy loco Loco <risa> Este es el tipo de persona Que nada me espera que su pareja se vaya y deje el móvil en la casa o en cualquier lugar de la, de, del apartamento, vamos a suponer así, coño, para ir a revisar el móvil. Manita o manito, el que busca encuentra, el que busca encuentra, después está con la carrita ella me pegó los cuernos! Eh, él me pegó los cuernos! Tu maldita madrina, ¿y quién te manda a revisar mi móvil? Está bueno que te pase el que busca encuentra, deja está buscando. Pero espérense, este tipo de personas, este tipo de personas este persona, a mí en verdad me da un poco de risa. ¿Por qué? Porque son muy come boca No puedes suponer, mi hermano, que tú estás viendo una, dos personas en una conversación muy directa y tú y tú así. Comiendo boca. Comiendo boca porque para eso que tú sirves. Mi hermano, de estar comiendo boca. Mi hermano, de está comiendo boca. Pero a ya en This is the remix. remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola